ese coronel de la policía frente al parque 4 y no la policía bueno, eso se, va, se está investigando y se va a poder proceder inmediatamente con ese señor ¿hay un videos? ¿hubo abuso policial o hubo en ningún momento hubo abuso policial? la policía actuó profesionalmente con eso fue un abuso de ese chofer o de ese señor que estaba ahí. Nosotros vamos a tomar medidas del lugar que hay que tomar. Si sí, está identificado, se va a proceder inmediatamente. Eso no lo vamos a permitir. En ningún momento el Coláctico lo que está es manteniendo el orden, que es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Gracias a nuestro, al trabajo que hicimos, no se obstaculizó la vía y hubo tránsito normal.